11 minutos de la mañana, vamos a concluir este espacio informativo hablando sobre algo que, bueno, dentro de todos los inconvenientes que a veces enfrenta, más que a veces, que permanentemente enfrenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues eh, me parece importante contrastar a propósito de una iniciativa que implica la reapertura de los centros de atención del adulto mayor y, y por eso queremos hablar sobre este particular tengo aquí una información en el sentido de que lo que va de este año... La Dirección Provincial de Pichincha del Instituto trabaja eh, de manera conjunta con los adultos mayores para llegar a acuerdos y garantizar que mantengan una vida activa y saludable. ¿Cuál es el alcance de estas actividades? Pues bien, lo vamos a preguntar justamente con el doctor Víctor Ribaneira, asesor jurídico de la Coordinadora por la Defensa de la Seguridad Social del Ecuador. Gracias por atendernos, doctor. ¿En qué contexto se, eh, se enmarca esta iniciativa y cuáles son, cuál es la situación actual? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días a los radioescuchas de Radio Centro. ¿Cómo están? Bien, gracias. Eh, mire, el, hemos presentado... Yo quiero iniciar eh, eh, mencionando que la Coordinadora de Defensa de la Seguridad Social está conformado eh, por alrededor de 7000 jubilados, ¿no? O a, los, a las personas que está afectando la no reapertura de los camps de los Centros de Atención del Adulto Mayor, ¿Sí? está aproximadamente en el número de mil jubilados. Esto es importante mencionar ¿Sí? eh, porque es un número muy importante. Y también mencionar que efectivamente hubo eh, reuniones con las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin embargo, observamos que no se está cumpliendo con lo ofrecido, con una planificación previa, y pues eh, finalmente lo que ha tocado Digamos, a lo que se ha visto obligado a los representantes del lo OCAM es presentar una acción de protección para, eh, desde la vía jurisdiccional, que un juez le ordene a las autoridades la reapertura de estos centros. Es decir, en este momento no hay ninguna actividad o está a medias, es decir, ¿cuál es la situación exacta? La situación exacta de los CAM es que están absolutamente cerrados. Desde el inicio de la pandemia, ni siquiera de forma, eh, digamos, digital, eh, desde, por ejemplo, esta plataforma de Zoom, se han reaperturado los centros. Entonces, es una situación realmente complicada para los adultos mayores y por eso estas acciones que se están tomando. Complicada para los adultos mayores porque en ese contexto de pandemia, no tener un lugar de... Te digamos, de relajarse, de esparcimiento, de, en fin, de tener un espacio distinto, por lo menos incluso, porque de lo contrario se puede caer en un, en un tema de depresión, este, doctor. Así es. El, los camps están conformados por talleres de diferente índole, por ejemplo, de danza, de baile, de yoga, cuestiones creativas, digamos, pintura, artísticas, culturales. Entonces, estos espacios es fundamental para la vida de cada uno de los jubilados, porque efectivamente, como usted ha mencionado, Andrés, es un espacio en los cuales ellos están socializando, un espacio en donde se genera incluso este, este, este, esta idea de una salud preventiva. ¿sí? Entonces, nos sorprende a nosotros, por ejemplo, que las autoridades del IDES no haya puesto los ojos en reaperturar estos centros, porque justamente lo que realizan es mantenerles sanos a los jubilados. En este momento, como se mantiene, está cerrado durante dos años los CAM, lo que ha provocado es que serias afectaciones, no solamente a la salud física, sino también psicológica de los adultos. Eh, hay una, digamos, una denuncia en el sentido de que incluso no se ha tomado o no se ha levantado información respecto a la afectación que ha sido la nueva apertura de estos centros a cada uno de los jubilados de la provincia de Pichincha. Ahora, pero se han dado algunas reuniones, entendemos, ¿no? Por lo menos cuatro tengo aquí eh, mesas técnicas en territorio. ¿Qué ha pasado con eso? La, la denuncia de los jubilados... Sí, es que no se está cumpliendo con los ofrecimientos. Mm. Eh, hemos tenido una reunión eh, ante el, el día miércoles con la procuradora del, de, del IES y lo que finalmente observamos es que no hay la voluntad de hacer, digamos, de, de generar los procesos administrativos para que se reaperturen los campos. Lo que ellos están diciendo es, sentemos en no, nuevamente en unas mesas de... Técnicas de, de discusión para la reapertura de estos centros. Sin embargo, ¿sí? lo que se está esperando actualmente es que ya exista la decisión de la reapertura. Uh -huh. eh, pero no hay ninguna fecha, no hay ninguna meta no existe, concreta. No existe ni siquiera un plan, digamos, un plan estratégico para poderlo aplicar, ¿no? una hoja de ruta. En, en, en el cual se presente a, la, a los adultos mayores para que en verdad o efectivamente, digamos, exista algo sobre la mesa. No hay absolutamente nada, ni un plan, le reitero, Andrés. ¿Esta problemática es puntual de Pichincha? Sí, eh, el, la problemática es de Pichincha y es lamentable porque ahí incluso usted va a observar un trato diferenciado. Los jubilados de Santo Domingo están en sus actividades de Cuenca están en sus actividades, los de Imbabura están en sus actividades, y Pichincha, ni de forma digital, se lo ha abierto. ¿Y cuál es la explicación? ¿A qué lo atribuye, doctor? Bueno, el argumento de las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son dos. El primero, que quieren eh, o ellos ven de una manera digamos, preventiva, el cuidado de la salud de cada uno de los adultos mayores y que estarían preocupados y sobre todo de las responsabilidades si los adultos mayores se llegan a contagiar y existe digamos, resultados eh, no deseados. Eso es lo uno y lo otro, lo económico no es. Bueno, pero eh, por el segundo no puede ser. O sea, el primero, bueno, le dice bueno, de todas maneras, pero si hay experiencias en otras partes, quiere decir que también se podría aplicar acá. Ahora, el tema económico, eso es inaceptable, ¿no? Tiene que haber el recurso simplemente. Así es, de que de, el presupuesto para los cambios está fijado desde de, de todos los años, ¿no? Existe claro, el presupuesto claro que... y, y no se lo está aplicando. Y lo, lo, lo importante aquí, Andrés, es que los, incluso los adultos mayores han mencionado que van a firmar ¿sí? un consentimiento eh, eh, y de responsabilidad para liberar de responsabilidades al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social si se, si se llegan a contagiar del covid han llegado a esto, a proponerlo de forma clara. No se preocupen ustedes, nosotros como jubilados manejaremos esto de la mejor manera, evidentemente eh, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Andrés, los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son profesionales, o fueron profesionales, son profesionales. Eh, son personas que han aportado durante toda su vida a la seguridad social. Entonces ellos, muchos de ellos incluso saben de planificación, de cuestiones contables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, dar estos argumentos y no permitirles que ellos se empoderen de cada uno de los sí. camps y puedan llevar adelante, es lo único que están pidiendo, ábranos los espacios físicos y nosotros nos encargamos de que todas, digamos, todas las medidas de bioseguridad, la planificación, los horarios... Eh, los talleristas que, el que, tienen que, que contratarlo, la seguridad social, eh, puedan cumplir un horario adecuado, justamente precautelando la salud de los adultos mayores. Ahora, se me ocurre, no sé si ustedes tenga esa información, cómo están los locales físicamente, porque ocurrió con las escuelas que muchas de ellas se deterioraron, no han logrado incluso recuperarlas todavía, es decir, porque demanda una inversión para ponerlas a punto, ¿no? Efectivamente, están deteriorados, están uh -huh. deteriorados. Pero, de igual manera, los adultos mayores, lo que mencionan, o, o, o, o claro, eh, quieren trabajar de forma mancomunada con el Instituto Ecuatorial de Seguridad Social y ellos quieren hacer mingas en cada uno de los centros para poderlos tener de correcta manera hasta que venga, digamos, una inversión. ...que se requiere en los centros, ¿no? Una inversión mayor, de cuestiones estructurales... ...pero, eh, digamos, lo superficial... Eh, ...quieren ellos cumplir con la labor de dejarlo a punto... ...y poder tener su espacio lúdico... ...su espacio claro, claro. de sociabilización, etcétera. Incluso esa actividad podría ser un, una motivación para ellos, ¿no? El hecho de sentirse eh, importantes de poder trabajar... ...por el espacio que ellos van a utilizar, es decir todo es manejable con algo de creatividad y decisión, pues, con ganas de enfrentar el tema, pero si se lo evade... Así es, así es, Andrés, es con voluntad. Si es que las autoridades, digamos, tuvieran una visión, eh, eh, digamos, un poquito más eh, creativa, para utilizar un término que usted ha utilizado... Claro. Eh, o empático, podrían, ¿no? Sí, podrían tenerlo de aliados a todo este grupo importante de jubilados para que las cosas eh, se, se normalicen, entre comillas, ¿no? Pero esa es la exigencia, finalmente, de que, se pueda, eh, de que se pueda trabajar, reitero, mancomunadamente, para que finalmente los centros estén operando, que son espacios de salud preventiva que el adulto mayor requiere. Es una cuestión de vida, es una cuestión de salud, es una cuestión de tener un desarrollo, digamos, normal en sus actividades diarias. Es fundamental. Mire usted, Andrés, hay jubilados que incluso nos, conta, nos contaban, ¿no?, que eh, diario pueden tener dos talleres, ¿sí? Depende del taller, el tiempo que, que dure, pero había adultos que se quedaban casi todo el día, entraban a las nueve de la mañana y salían a las cuatro y okay. se quedaban sentados conversando con, con, claro, con, sus, claro. con sus pares. Esto es un tema realmente que nos llama mucho la atención y créame, a mí me genera eh, incluso indignación que no se pueda cumplir estos temas de manera inmediata. Son grupos de atención prioritaria, nos dice la Constitución. Entonces, hay un criterio de normalizar todas las actividades del país, menos las actividades de nuestros adultos mayores, en, en, el, en el caso puntual, ¿no?, de la seguridad social. Porque, mire, le doy otro dato más, Andrés, que es importante. Eh, estos, estas, a, a ver, eh, el municipio tiene, tiene también unas... Eh, planes con los adultos mayores que son denominados 60 y piquito. Estos 60 y piquito ya están ya están, están trabajando de forma normal. Les, digamos, solamente en, en los camps de Pichincha y de otras provincias también, no, no se generan esta reapertura y ir progresivamente a una normalidad en las actividades de estos centros. Es que realmente no es justo ¿no? condenar a estas personas a permanecer en la casa sin hacer nada, eh, ahí en un rincón que nadie les, de manera indiferente la gente, tal vez por el tiempo cada uno está en sus actividades, y, y más bien todo lo contrario, el hecho de que haya el testimonio o la, la, la constancia de que hay adultos mayores que permanecen tanto tiempo ahí, es porque se sienten bien, están felices, pueden sentirse con mayores energías, y se lo merecen. Es que es inaceptable realmente que haya esta actitud de indiferencia. ¿Cuál es la expectativa concreta con este reclamo que están haciendo? ¿Van a presionar para ver algún tipo de reacción? ¿Cuál es la expectativa? Sí, justamente el, el, el, digamos la coordinadora ¿no? que, que conforman los 13 representantes de los 13 CAMS que existen en la provincia de Pichincha. Eh, se han visto obligados, mire usted, Andrés, a presentar esta acción de protección. Yo como asesor jurídico lo que estoy haciendo es acompañándoles a ellos. Y mm. eh, se ha dicho de paso, el estudio jurídico Rivadeneira y Abogados, eh, eh, no cobramos un centavo, esto es no, honoren, porque nos ve, realmente nos preocupa y estamos sensibilizados ante, estas, ante estos hechos. Te, teníamos la audiencia hoy día a las 2 de la tarde. Sin embargo, nos difirieron por cuestiones, me imagino, de agenda de, de, del tribunal. Y, y la audiencia se pasó para el día viernes 11 de marzo a las 8 de la mañana. Las, la pretensión concreta, Andrés, son dos. La primera es que sea transparente cuáles son los recursos que se están asignando justamente a los centros de atención del adulto mayor de de Pichincha, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y el segundo es la reapertura inmediata de los campos. Yo, créame Andrés, eh, eh, tengo confianza ¿sí? de que las autoridades van a observar los argumentos de, contundentes en esta acción. Nosotros demostramos que, lo, que la coordinadora ha hecho un sinnúmero de actividades, reuniones, oficios, petitorios, se ha levantado planes, justamente eh, eh, para tratar de arreglar esta situación de la mejor manera con las autoridades del IE. Sin embargo, eh, ante la omisión de las autoridades, lo que se ha realizado o lo que estamos realizando en este momento es iniciar una lucha jurídica, si se quiere, Andrés, justamente para pedir algo tan sencillo como es que estos espacios eh, se manejen de correcta manera, evidentemente, ¿sí? en el contexto de, de COVID, eh, pero que estén abiertos, que les permitan a ellos... Organizarse, eh, se permitan a ellos eh, mantener una estructura de horarios, una estructura, una estructura muy coordinada con las autoridades para que puedan hacer sus actividades. Es lo que piden, nada más, Andrés. Ahora, no sé cómo se manejan a veces los ritmos en la justicia, pero eh, una acción de protección no debería tener un criterio de urgencia, es decir, porque de aquí a 10 días más, no sé, más de. Eh, ¿Por qué no? Ok, no se pudo, se suspendió una sesión. Ok, dentro de dos días hagámosla. Es decir, eso no suele ocurrir en la justicia. Claro, sí, se demora. Tiene, los tiempos procesales son Así un poco son. largos para lo que se requiere. Eh, pero sabemos, o sea, tenemos la confianza de la contundencia de nuestros argumentos jurídicos y, evidentemente, la razón que los jueces eh, fallarán el 11 de marzo a favor de la coordinadora. Eh, evidentemente esto es, un, esto es un juicio, no puedo yo decir vamos o asegurar, porque esto no es, no es ético profesionalmente, pero sí eh, tenemos confianza de la solidez de la defensa técnica que tenemos. Los argumentos sobran. Mira, Andrés, eh, se están violando derechos como había mencionado, ¿no?, de la salud, en este caso de la salud preventiva, derecho a la seguridad social y a sus, evidentemente a su prestación. Una de las prestaciones es atender a los adultos mayores. Otra, otro con claridad que se está violando es el derecho a la igualdad, Andrés. ¿Cómo es posible que los jubilados de otras provincias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encuentren ya en las actividades de los talleres? Los, también los adultos mayores del 60 y Piquito, a canquito ya están en sus actividades y los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la provincia de Pichincha están completamente inactivos. Entonces, esto es, realmente eh, llama mucho la atención, por decirlo menos. Sin duda, estaremos dándole seguimiento. Doctor, avísenos, por favor, Gracias. porque realmente hay que difundir este tipo de cosas que aparentemente rayan en la negligencia y que hay que pues, presionar para que sea equitativa la asistencia para los adultos mayores. Ha sido el doctor Víctor Rivadeneira, asesor jurídico de la Coordinadora por la Defensa de la Seguridad Social, hablando sobre la reapertura, la necesidad urgente de la reapertura de los centros de atención del adulto mayor aquí en Pichincha. Gracias por atendernos en esta conversación, doctor.